Chicos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. El día de hoy vamos a hacer mandos ¿Qué Eso. Sí. Estamos aburridos y es lo Sí. Estamos aburridos, siendo mejor que podemos hacer. Sí. Comencemos. pirioje, moncho. Eh, to, yache. Yache, ok. Ok, ya nos mostró Hayato los ingredientes muy a su estilo, pero por cualquier cosa se los repito esto es lo más importante que son los papelitos para hacer las diosas este es aceite de sésamo salsa de soya sal ajo carne molida azúcar eh, repollo y esta de aquí jole, este creo que no lo tenemos allá en méxico pero es como un pastito largo sí <laughs> y también vamos a ocupar agua 자, Ok, está en la Okay. de abajo Ok Ok okay. 먼저, 넣고, okay. Okay. Okay. ok, le ponen un poquito al gusto Ajá, uh -huh, algo parecido a lo que él le puso Lo siguiente es mezclar go, go, Dani, 고고 다니야 고고 다니야 그 다음에 야채를 짧게 자르고 물기가 댈 때까지 꾹絞る 모두 아시겠지만 우리도 계속 집에만 있어야 돼서 참 스트레스 받아요. 진침해. 엄청 엄청 엄청 그리고 밤에 잘못 엄청 그것 때문에 <목소리도> 네. 그래서 여기 눈 밑에 엄청 엄청 보여 엄청 엄청 엄청 엄청 엄청 야 이런 엄청 엄청 엄청 엄청 엄청 엄청 엄청 엄청 엄청 엄청 엄청 엄청 엄청 엄청 누구 알려주세요? <웃음> 어떻게 하면 잘 나올까요? <웃음> 이런 3개에서. Tanya, imagine it. 아니, 안에서, 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇게 그냥 계속 해서, 네. 해서, 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇게 이렇게 <웃음> 이렇게 잘랐어요. 와. 와. 후야채도 여기 안에 나올 거예요? 응, 일단. 그 다음에는 첨미료를 넣으면 되는데. <웃음> 5 g 5그램이. ¿Y yo? Oh, ¿No? manchana? Ok. Ah, ok. Una cucharadita de. Sí, sí, sí. sí. Salsa de okay, soya. Okay, okay. Y una cucharadita de aceite de sésamo. Sí. Y después de nuevo a mezclar. Ok. Hi. Go, go, Taniya. Go, go, Taniya. Go, go, Taniya. <laughs> go, go, Taniya. No muevo, Saitokun. ¿Qué hacemos? To... ¿Qué hacemos? Ok. ¿ya? ¿Qué es? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es? ¿Cómo no. ¡Go, go, high! ¡Go, go, high at all! Y esa es la fuerza de un nombre al mezclar carne molida con verduras así se ve oigan ya muy mezclado y todo y le digo a Hayato y el azúcar cuando se le echamos se le olvidó se le olvidó ya ni modo sin azúcar, que enchana que enchana. lo siguiente es la parte más divertida ¿Chey y Nungochi? Chome. 개 Crazy Rich Asians ah, eso, Uy, eso, eso. <risa> <risa> Ok, primero le pones un poquito De la mezcla que hicimos Le vamos a poner un poquitín al centro ¿Centro? Con un poco más de delicadeza De la que estaba usando Hayato Y luego uh -huh. vas a remojar tu dedito En agua y en la orillita Le vas a poner tantita Y la vas a doblar por la mitad como si fuera una quesadilla. Quesadilla. Uh -huh. Y luego le vas a hacer así unas formitas para que se vea como los mandos de las películas. O de los restaurantes, más bien. ¡Tadá! ¡Wow! Miren, sí le quedó. Restauratania. Tania. Ok, es mi primera vez. Aquí tomo una. Y mucho más. que soy chundo. Sí, sí, sí. Luego la toplo por la mitad como haciendo mi quesadilla. Digo quesadilla. Sí, sí, sí, sí, sí. Oreo, se me ha apodado Oreo. ¿Pirocra? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Okay oh! okay, okay. <laughs> ok, ok, ok. Me quedó mejor de lo que pensaba. Ok. Ok. Mani Hapchida. Ok. chicos, y así quedaron nuestras diosas, quedaron súper bonitas, y lo siguiente es freírlas en el sartén ¡Fighting, Hayato! ¡Fighting. <ríe> ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! <ríe> Música de acción ¡Ah! ¡Eh, chochime! Go. Ok <y, <y, <yuk> <yuk> <yuk> <yuk> <yuk> y ahora que ya está lista la parte de abajo le vamos a agregar agua hirviendo ¿y cuánto? ¡Wow! Esos, chicos, son los peligros a los que uno se enfrenta en la vida dentro de casa. Aprender a cocinar. Oposo. Yogi ¡Oh, Yogi, cochicos! den, den! den! Eh, eh, eh, solo, solo, solo Eh, eh, eh, eh Hayato, Hayato uh, uh, uh, uh, uh. Eh, y a fuego alto tenemos aquí Nuestras diosas salvajes, wow, cuando se seque el agua ya están listas, y ya ya se está viendo, chompolchon, ya se está viendo que están cositas. ¡Wow! Chompúl mananda. Ani, que echando el gotcate. Richard hizo Y el último paso es agregar un poquito de. El aceite brinca mucho. Un poquito de aceite. ¿No? ¿Cómo se llama esto? Ah, esto es vinagre de samo. ¡Ama! ¡Perdón! ¡Estaba distraída! Sí, este aceite de sésamo se le agrega un chorrito para que le dé un poquito más de sabor a las diosas ¡Fighting! ¡Wow! ¡Fighting! Y el último paso es el más peligroso de todos oh, ya, ya, ya! ¡Oh, toqué! ¿Ok? ¡One! ¡Two! three, ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Charezón! ¡De más! ¡Charezón! ¡Yes! Charezo. Y así quedaron nuestras deliciosas guiosas. Vamos a comerlas tipeaditas con esta salsita. ¡Itadakimas! ¡Tadakimas! ¡Oh! ¡Ok! Oh. ¡Wow! ¡Chincha oh. charma, durozón! Oh. Wow, mmm, mmm, mmm, mmm, Ronda número dos, chicos, y la vamos a acompañar esta vez también de un poquito de alcohol de durazno. Oh, Salud, GH hey ¡Oh, Salud. Salud. Salud. Wow, sana. Wow, machisón. Guancho en chumbo, <웃음> 잘 먹었습니다 음. 저희는 오늘 디나 끝났고요 그 다음에는 여화나 볼까? 좀 볼까 음. 해요 내일은 뭐 할지 모르겠어요 진심할 거예요 내일 우리는 아직 여자가 있어요 점집 때 같이 먹을 것 같아. 응. 파티 할 거예요. 두 파티. 항상 그래. 항상 응. 우리는 두명 응. 파티. 응. 재미있어. 다음 비디오에서 보자. 안녕.